bloque de nuestro programa de día miércoles en mejor de mañana y nos preparamos para recibir a nuestra primera invitada estamos con la licenciada Cintia D'Antonio nutricionista Especialista en enfermedades cardiovasculares. Bienvenida nuevamente, Cintia, porque ya la bien. hemos tenido aquí en nuestro living. ¿Cómo estás? Muy bien, Bienvenida. gracias. Bueno, un placer enorme invitarte, contar con vos para esta charla tan interesante, porque hace algunos días nos enteramos que ya quedó reglamentada la ley de etiquetado frontal. Sí. ¿Qué implica? Que algunos alimentos van a tener como ese, ese sellito octogonal negro. <risa> sí, sí, sí, y queremos sacarnos todas las dudas. ¿Qué alimentos lo van a tener? ¿Por qué? ¿Dónde reside la importancia de esta ley? Bueno. Eh, bueno, como, como decís vos, es un decreto que ya uh -huh. reglamenta el gobierno nacional eh, uh -huh. en base a digamos, a que todos los alimentos deben tener, fijar pautas con respecto a lo que son nutrientes que están excedidos en grasas, en azúcares, en sodio y en calorías. Bien, uh -huh. el tema es que bueno, esta ley está, es una promoción de la alimentación saludable uh -huh. conocida normalmente como la ley del etiquetado frontal de los alimentos, rige en el mundo... Ajá. Esto está bajo la Organización Panamericana de la Salud, nosotros Bien. nos acoplamos a ese, uh -huh. a ese reglamento y la verdad es que está buenísimo que salga ahora en Argentina porque la idea es prevenir los factores de riesgo que generan estas enfermedades por el consumo Inapropiado o no saber seleccionar determinado uh -huh. grupo de alimentos Seguro. que generan en la población en general. Entonces, por ejemplo, el objetivo fundamental es prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, uh -huh. como son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, todas las que son enfermedades crónicas no transmisibles. Y la idea también es que eh, los chicos, los niños y los adolescentes, uh -huh. sobre todo, no eh, caigan en publicidades engañosas viste mm. que a través de dibujos animados claro. o por alguna figura pública muy conocida sí. no quiero decir quiénes pero futbolistas futbolistas por ejemplo viste ellos eh, consumen o piden a sus papás claro. la, la compra de ese alimento y uh -huh. quizás ese alimento no es tan saludable para su consumo diario claro. o sea, tampoco demonizar los alimentos pero uh -huh. bueno y eh, esta ley en realidad se, se aprueba el día 26 de octubre en la Cámara de Diputados uh -huh. y tenían entre 90 y 100, 120 días para reglamentarla. Bien. La reglamentación dice que todas las personas, eh, ya sean eh, de carácter físico, ¿no? Que fabriquen, eh, fraccionen, produzcan, comercialicen, eh, alimentos uh -huh. o bebidas, deben. Declarar el rotulado nutricional ¿Tanto las Bien. pequeñas como grandes empresas? Todas, Todas. todos Mira. Okay. Quiosquitos, despensas, eh, almacenes Todo el que fabrique un producto Ojo con esto, que tiene que ser Vía online o comercializar En forma ah, mira. Física pareja, o sea, también, claro. claro. Física o online, ese es el término Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora con esto eh, el, el digamos ...la ley que dice que a través del cero ese que vos comentas ...que se llama octogonal, de color negro, uh -huh. con etiqueta blanca, bien clara, visible... Sí. ...sin publicación engañosa, vamos a poder adquirir alimentos sabiendo okay. lo que tiene o lo que contiene cada uno. Claro, es como claro. un derecho a, a la información, Sí, vos ¿no? fíjate que, que ahí está es negro el sellito sí. Ministerio de Salud, bueno, acá en Argentina uh -huh. porque si vos te vas a, a Chile, en, con que te vayas o sí, a Brasil, sí, sí, ya sí. esto está hace, hace, hace rato, tiempo hace rato. reglamentado. Entonces, hace referencia a grasas, a azúcares sí, y eso tiene una, un tope. Por ejemplo, mm. hay una primera instancia donde la reglamentación dice que, por ejemplo, en el caso del la, de azúcar, la, de la, de, o sea, el 12% de la energía debe provenir de, la, de los azúcares como máximo, el 12% de la energía de lo, de lo que consumimos diariamente en el tema de las grasas eh, totales el 35% debe provenir de las grasas totales Bien. el 12% de las grasas saturadas y en el caso de los alimentos se fija como un promedio eh, digamos de corte y no pueden tener más de 300 calorías por 300, por 100 gramos de producto, en el caso de las calorías de los alimentos en total. Bien, sí. Y las bebidas, acá me van a retar, las bebidas <risa> alcohólicas, sí. eh, no pueden tener más de 50 calorías por 100 gramos de producto. Para, en las bebidas <risa> alcohólicas, por nombrar una que, sí. que, que consumimos habitualmente ver, los argentinos, el Fernet, por ejemplo, sí. va a tener va a el, tener, el ¿Y qué va a decir, por ejemplo? Va a decir que va a tener eh, un alimento rico en azúcares, sí. y que va a tener sodio, sí. y que va a tener, digamos, otro, otra cosa que va a decir el etiquetado, que Ajá. nosotros dije más chiquitito, ¿no? En el sello negro, sino más abajo, uh -huh. que es rico en edulcorantes uh -huh. y es rico en cafeína. Bien, y bueno, o sea, también tiene un cafeína. Un montón de alimentos que, que no imaginábamos. Pero claro, bueno, bueno, uno lo la... lleva a pensar en las galletitas sí, y en los chocolates. Es que en realidad nosotros, acá en Argentina, somos, digo yo, la máxima potencia en el mundo de consumidores de galletas. Uh -huh. El 12% o sea, 12 kilos, perdón, 12 kilos de galletas se consumen por persona por año. Es, es un muchísimo. montón. En Argentina. Es muchísimo. <ríe> somos muchísimo. los poderosos consumidores de galletas. Claro. Y no es una alimentos saludables, claramente. Entonces, uh -huh. ahora el problema que tenemos, cuando me preguntabas recién lo del cuáles alimentos pueden ser los que van, van a llevar con seguridad al sello, sí. uno de los más comunes es el, el tema de las galletitas. ¿Claro? Esas galletitas, claro. sin nombrar, eh, que son de salvado y que todo el mundo consume como saludables. Claro, ah. El saludables. término saludable ahora va a decir, con este etiquetado, rico en azúcares, rico ¡Apa! en grasas. Y rico en sol. Claro, porque nosotros, viste, ya vemos eh, de salvado. Pero no somos... sea que son saludables. Bueno, pero claro. para que te diga una cosa, acá por ejemplo el pan lactal integral, que es mm. un, otro de los alimentos que sabemos que va a llevar el sello negro, mm. porque son 10 los que estamos seguros que van a llevar, ¿viste? Okay. Las galletas uno, los sí. cereales del desayuno, ojo no. con eso. En, en, los, los, mis hijos, por ejemplo, compran los de dibujitos, o sea, no sí, les claro. llama la atención los integrales aburridos. Claro. ¿sí? Por la chica corriendo, fíjense, no, ya, el, el, el, el muñequito. El ¿sí? claro, entonces, claro. entonces, yo le digo, ¿cuál elegí Nazareno, más chiquito? Entonces, dice, ese más. Y es por el dibujito, el conejito, el, el, el otro losito y el sí, que le parezca claro. más llamativo. Es como te digo, son publicaciones engañosas que justamente confunden uh -huh. a la población. Uh -huh. Y por otro lado, también el tema de los panes lactales, que los que les quería decir acá en Argentina, lamentablemente, no hay ningún pan lactal que tenga menos de, o sea, que tenga más de 10% de harina integral. Están hechos con harinas blancas mm. y mezclados con otro tipos de harinas que no son saludables. Uh -huh. O sea que lamentablemente en los panes lactales integrales, que si bien es de un consumo, a mí me encanta recomendarlo en todas las patologías porque da mucha permanencia gástrica, son muy saludables, mm. en este caso con el etiquetado va a llevar por lo menos 3 celos. El contenido de azúcares, el contenido de, de, de grasas, que las grasas en este caso son saludables porque son del salvado, o sea que tienen ácidos grasos de buena calidad, Ajá. pero va a decir grasas. claro, Entonces no dice, satura, no dice monoinsaturadas o poliinsaturadas, dice saturadas y totales. Y estamos en un problema. Claro. Entonces hay una segunda etapa de, de, mm. de reglamentación que sucede más o menos en nueve meses, cuando ya las industrias alimentarias pudieron colocar ese etiquetado básico que les estoy contando sí. ahora y en la corrección se van a ajustar las calorías y por ejemplo en las bebidas alcohólicas que es lo que por ahí los jóvenes más van sí. a hacer ruido Van a decir, por ejemplo En vez de 50 calorías cada 100 gramos van a, O 100 centímetros cúbicos, que es lo mismo Van a decir 257 calorías Cada 100 centímetros cúbicos mm. Entonces van a poder tomarse un poquito más claro <risa> o sea, bueno, pero Sin exceder el consumo Eso, no, eso va a requerir de parte de los consumidores Como un estudio previo, una investigación O claro, consulta a un profesional Ya está relevantada la ley, Clarita o sea, claro. ya, estamos, ya tenemos la ley eh, puesta en la calle o y, sea, sí te... y, y a sí. partir de... Sí, perdón, no, no, Quería saber, por ejemplo, todas esas eh, empresas o industrias que quizás fa fabrican sus productos de forma más artesanal, más casero, también se ven obligadas a colocar este todos, etiquetado. Todos. Por ejemplo, la señora que hace salsas y las vende, ¿tiene todos, si no hay la, excepción. Si las vende en su casa, si, en no el importa. barrio, o la vende eh, vía online, tiene Igual. que colocar, eh, o sea, este Bien. proceso lo hacemos nosotras. Las nutricionistas son las únicas encargadas, eh, junto con los bromatólogos, Bien. de chequear que esto esté correcto. Perfecto. O sea, yo te puedo decir que un alimento tiene grasas. Pero como no puedo decir si es monoinsaturado o insaturado tengo que decir totales. Y ya te dije que permiten el 35% uh -huh. de la energía total. Entonces es un tema, o sea, esto confunde mucho claro. a la hora de elegir un alimento que uh -huh. puede ser saludable, pero bueno, mirá lo, que, mirá lo que pensaba. Pero ya escuchó grasa, ya escuchó azúcar y, y, se y me todo. Claro, y, y no pasa es la atrás. idea de demonizar los alimentos. A mí claro. me parece que esto, esto lo tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo porque sí. de hecho en Estados Unidos vos compras un alimento y está bien así como diagramado, uh -huh. pero la gente ya sabe lo que tiene mucho poco. Poco, pero vos, por uh -huh. ejemplo, en el caso de los llamados snacks saludables, uh -huh. que los colegas recomiendan, yo no Bien, <risa> Entonces, por ejemplo, en el caso de una barra de cereal, okay. que vos decís algo tan saludable, claro, noble y simple o, o por ejemplo un turrón de maní o, lo, o los alfajores de arroz Sí, la conocen las marcas sí, sí, claro. sí. ¿no? Bueno, ellos que van a aprender... Exceso de grasa Exceso de azúcar Exceso de sodio Exceso de calorías O sea, claro. todo mal me vos decís Lo que yo venía consumiendo Dentro de mi, mi plan alimentario mi plan nutricional claro, Para alimentarme bien era lo que me convenía oh, A oh, agarrarlo, viste Porque claro, era lo práctico Lo que meto a la Claro, cartera, y porque tenía entendido Que era dentro de todo saludable Es que, es que el tema es que no es saludable mm. El tema acá es saber Que la nutrición Hace 20 años atrás Yo llevo 21 años de profesión uh -huh. Pero hace 20 años atrás Las calorías Era la base de la alimentación mm. Hoy sabemos Que estamos todos los colegas del mundo, digamos, proclamando lo que sería una nutrición saludable, hablando uh -huh. de alimentos reales, o sea, tratando de que, no, que hagamos foco más en frutas, en verduras, en cereales, uh -huh. en legumbres, en carnes magras y no tanto procesado, porque lo que ellos quieren evitar es el consumo de los alimentos ultra procesados, o sea, Bien. todo lo que está envasado. Pero una cosa que me faltó decirte, que por ejemplo, si vos te compras, hablando de los snacks, ¿no? Sí. Un cuadradito de marca muy conocida de dulce de leche que mm. tiene 25 gramos sí. la porción sí. y que tiene 96 calorías, nunca, por más que sea procesado, por más que tenga el rótulo de azúcar, de grasa y de sodio, nunca va a ser igual que comerte una porción de pasta flora o comerte una, una porción de una media luna de, de alcalota con, con nuez. Claro. O sea, claramente, si esa media, media luna no está procesada Y no tiene el etiquetado frontal Porque no es un alimento envasado claro. La gente que dice, bueno, es mejor la media luna ¿Entendés? Claro Y no es mejor la media luna En, ¿En ese cual? caso, si la persona tiene, por ejemplo, sobrepeso Dilipidemia, un perfil alterado Lipídico alterado, le conviene el... El, el cuadradito dulce de dulce claro, la marca. Pero sabes qué me llama la atención Porque hablas de los alimentos panificados Yo voy sí. a la panadería, me pido una media luna Y no y va que, a tener relaciones. No, claro, ¿no va a venir eso? con el sticker de no, la media luna no, no, no, ¿Y, no, sí, y bueno, ese es el tema Que vos tenés la, la opción de ir a la panadería Y comprarte a la media luna O seguir la, la, la, digamos, el, la, la reglamentación Y decir, bueno, mi nutricionista me dijo Que yo puedo consumir en mi alimentación uh -huh. Entre el 10 y el 15% de grasas saturadas yo te dije que, que la reglamentación dice hasta el 12, bueno, voy a decir, yo puedo comerme una okay. bolsita de, no sé, digo, las, bueno, papitas fritas, sin sí. ¿no? sí. nachos, no sí. quiero decir las marcas, eh, o maní, que yo sé que puedo comer una, una porción de okay. esto y no me voy a exceder si no tengo ganas de comer, eh, qué sé yo, los, Perfecto. Eh, ¿cómo se llama? Los brunch, los, eh, no me sale el nombre que comen mis hijos una panadía muy conocida. Pero bueno, es, es como, como, una, como un snack sal, sal, dulce, viene uh -huh. también salado. Se Bien. puede comer, digamos, de las dos formas. Entonces, Cintia, ¿cuál es tu recomendación, entonces, no, para los mi consumidores? Recomendación, que no se asusten, Bien. que no demonicemos a los alimentos y que tratemos dentro de lo posible de, de, de, de ser variados y que la idea del etiquetado frontal es que podamos seguir eligiendo esos productos envasados y procesados, porque todos los consumimos. Desde un dulce hasta uh -huh. una manteca, una leche. Bueno, la leche es otro producto que Bien. va a decir... Rico en azúcares porque está hecha con lactosa y galactosa, o sea, claro. y no es mala, al contrario, súper noble, saludable, pero ¿qué pasa? La gente va a tener miedo porque se va a encontrar en la góndola... En muy poco tiempo con los productos con un montón de, de etiquetas negras, claro. ¿viste? Uh -huh. y, ese, y ese sello va a traer un, un problema a la hora del consumidor, claro. las industrias van a bajar los consumos sí. y estamos en una en una digamos, en digamos un dilema. Pero bueno, cuando nos habituemos a ver los rótulos y es que uh -huh. está todo negro, <risa> sí, sí. vamos a decir, bueno, no importa, no es tan malo, ¿viste? Porque la verdad es que la idea es consumir más, Alimentos de, de la tierra, más alimentos frescos, más alimentos naturales y no tanto envasado uh -huh. y procesado. Perfecto. Bueno, claro. seguiremos esa recomendación. Sí, entonces, a ilustrarnos más, ese consejo. Un poquito más de todo eso Sí, para ya nos vamos elegir. a ir adecuando y acostumbrando y vamos a ir aprendiendo sí, todos con... juntos con esta nueva modalidad que nos toca. Cintia, muchísimas sí, gracias no, un eh, por, por venir, por compartirnos toda esta información. Nuestra invitación, que la sigan en su cuenta de Instagram, no, donde van a encontrar mucho contenido, distintas publicaciones. Nutriendo.micorazón. Ah, corazón, claro, por favor. Porque, por lo de las enfermedades cardiovasculares. Sí, sí, sí tal, Perfecto. Así le encuentran entonces, figura en pantalla, Nutriendo Punto Mi Corazón, por si quedó alguna duda que le quieran estás, consultar. Le consulta. o para... Yo para las preguntas. Perfecto. Para, bien, o siempre. para cualquier otro tipo de información que encuentren por allí. Gracias, Cintia. Un no, placer. Un placer, gracias, gracias, gracias por Momento de compartir entonces el mensajito ¿Sabes de sí? efectivo sí. Porque te pregunto a Clarita y a Cintia, a veces uno necesita hacer una escapada para recargar energía. Ay, te lo pido, no? por favor. ¿O sí. necesitas refaccionar tu casa. Totalmente. Todo eso lo tenés que hacer con efectivo sí. Pedí un préstamo de hasta 200 mil pesos. En 18 cuotas y sabes cuántas pagas? 16 solamente. Está buenísimo. ¿Qué más querés? Acercate a su sucursal en la calle San Martín 1435 de Ciudad o llama al 425 55 99. Y convertirse, sí, en, ¿En un, un C. ¡Sí! No es <risa> San Martín 1435 de Ciudad o 425 55 99. Efectivo, sí, saber qué podés. Excelente. Vito, ¿estamos para seguir con la cocina? Sí, Obvio, yo permito, pero Dale, necesita un asistente.